como el ave Fénix. ¿Y qué pensaban? Que ella se iba a quedar para siempre ahí, estancada en una persona, en su pasado, en un mal recuerdo, en una herida o en sus pocas ganas de vivir. ¿En serio ustedes creyeron que ella era tan débil como para quedarse con el corazón roto para siempre, como si no hubiese más besos, otros sueños y mejores personas? ¿De verdad ustedes imaginaron que ella no iba a ser capaz de renacer de entre las cenizas? La vida puede ser dura, llena de engaños, mentiras y decepciones. Pero para algunas personas, estas dificultades no son más que una oportunidad para fortalecerse, para aprender y crecer, para encontrar la fuerza para seguir adelante. Esta es la historia de una mujer fuerte, una mujer que ha enfrentado los golpes de la vida con resiliencia y determinación y que ha salido adelante a pesar de los obstáculos. Ella no tuvo una infancia fácil. Creció en un hogar disfuncional, con padres que no se llevaban bien y que, a menudo, discutían violentamente. A veces, ella se encontraba en medio de esas peleas, sintiendo miedo e impotencia ante la situación pero en lugar de dejarse arrastrar por el dolor y la tristeza, ella decidió que no quería seguir ese camino. Se prometió a sí misma que sería diferente, que sería fuerte y no dejaría que las dificultades la vencieran. Con el tiempo, creció y se convirtió en una mujer joven, llena de esperanza y de sueños por cumplir. Pero la vida no tardó en darle su primer golpe. Conoció a un hombre que parecía ser perfecto, pero que resultó ser una mentira. Él le mintió, la engañó y la lastimó, dejándola con el corazón roto y sin fuerzas para seguir adelante. Pero ella no se dejó vencer. Decidió que no dejaría que esa situación definiera su vida, que no se quedaría en el dolor y la tristeza. Se levantó y continuó su camino, más fuerte y determinada que nunca. Con el tiempo, ella se encontró con más obstáculos en su camino. Perdió trabajos, amigos y amores, y enfrentó momentos difíciles que la pusieron a prueba una y otra vez. Pero ella nunca dejó de luchar. Sabía que, aunque la vida pudiera ser dura, ella tenía la fuerza para enfrentarla y salir adelante. Aprendió a confiar en sí misma, a valorarse y a no dejarse vencer por las dificultades. Hoy en día, esa mujer es un ejemplo de resiliencia y de fuerza. Ha superado todas las pruebas que la vida le ha puesto en el camino y ha salido adelante con una sonrisa en el rostro y la cabeza en alto. A pesar de los engaños, mentiras y decepciones, ella ha sido capaz de encontrar la felicidad y el éxito en su vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró salir adelante a pesar de todo? La respuesta es simple, la resiliencia. Esa capacidad de recuperarse de las dificultades, de encontrar la fuerza en el dolor y la esperanza en la oscuridad. Esa capacidad de crecer a través de los golpes de la vida y convertirse en una persona más fuerte y más sabia. La mujer fuerte es un ejemplo de cómo la resiliencia puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Es un ejemplo de cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros. Es un ejemplo de cómo podemos enfrentar los obstáculos de la vida con coraje y determinación y salir adelante aunque el camino parezca difícil y oscuro. Pero la resiliencia no es algo que se tenga o no se tenga. Es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer. La mujer fuerte lo aprendió de la manera más difícil a través de los golpes de la vida pero todos podemos aprender de su ejemplo y comenzar a cultivar nuestra propia resiliencia. En primer lugar, la resiliencia se basa en la aceptación de la realidad. La mujer fuerte no negó las dificultades que enfrentó en su vida, sino que las aceptó como parte de su experiencia. Aprendió a no aferrarse al dolor o la tristeza, sino a dejarlos ir y avanzar. Aceptar la realidad tal y como es, no como nos gustaría que fuera, es fundamental para poder superar las dificultades. En segundo lugar, la mujer fuerte aprendió a ser autónoma. No esperaba que alguien más la salvara o la rescatara de sus problemas. Aprendió a confiar en sí misma y a buscar soluciones a sus problemas. La resiliencia se basa en la capacidad de ser independiente y tener la capacidad de resolver problemas. En tercer lugar, la mujer fuerte tenía una visión clara de lo que quería en su vida. Sabía lo que era importante para ella y se enfocó en ello. La resiliencia se basa en tener una visión clara de nuestro propósito en la vida y en trabajar para alcanzarlo, a pesar de los obstáculos. En cuarto lugar, la mujer fuerte tenía un gran apoyo emocional. Tenía personas en su vida que la amaban y la apoyaban en los momentos difíciles. La resiliencia se basa en tener una red de apoyo emocional sólida que nos ayude a superar las dificultades. En resumen, la mujer fuerte es un ejemplo de resiliencia en acción. Su historia nos enseña que es posible enfrentar las dificultades de la vida con coraje y determinación y salir adelante a pesar de los obstáculos. La resiliencia se basa en la aceptación de la realidad, la independencia, la visión clara de nuestro propósito en la vida y una red de apoyo emocional sólida. Todos podemos aprender de su ejemplo y comenzar a cultivar nuestra propia resiliencia. La vida puede ser dura. Pero si aprendemos a ser resistentes, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir la vida que queremos. No importa cuántas veces nos caigamos, siempre podemos levantarnos y continuar nuestro camino. Esa es la verdadera fortaleza y la mujer fuerte es un ejemplo de ello. En quinto lugar, la mujer fuerte tenía una actitud positiva hacia la vida. No se dejaba llevar por el pesimismo o la negatividad. Aprendió a encontrar la belleza y la esperanza en las situaciones más difíciles. La resiliencia se basa en tener una actitud positiva y enfoque en las soluciones en lugar de los problemas. En sexto lugar, la mujer fuerte tenía un alto nivel de autoconocimiento. Sabía cuáles eran sus fortalezas y debilidades y trabajó para desarrollar las primeras y superar las segundas. La resiliencia se basa en tener una autoestima saludable y una comprensión clara de nuestras propias capacidades. En séptimo lugar, la mujer fuerte era persistente. No se rindió ante los primeros obstáculos que encontró. En lugar de eso, perseveró y trabajó duro para alcanzar sus metas. La resiliencia se basa en la capacidad de persistir a pesar de las dificultades y no renunciar ante el primer obstáculo. En octavo lugar, la mujer fuerte aprendió a ser flexible. No se aferró a un plan o una idea si no estaba funcionando. En lugar de eso, aprendió a adaptarse y cambiar su enfoque si era necesario. La resiliencia se basa en la capacidad de ser flexible y adaptarse a los cambios de la vida. En noveno lugar, la mujer fuerte era agradecida. Agradecía lo que tenía en su vida, en lugar de enfocarse en lo que le faltaba. La resiliencia se basa en tener una actitud agradecida y en reconocer las bendiciones que se nos presentan. En décimo lugar, la mujer fuerte era compasiva. No solo con los demás, sino también con ella misma. Se perdonó a sí misma por sus errores y aprendió a no juzgarse demasiado duro. La resiliencia se basa en tener compasión por nosotros mismos y por los demás y en reconocer que todos cometemos errores. En undécimo lugar, la mujer fuerte era una líder. No solo lideraba su propia vida, sino que también inspiraba y motivaba a los demás. La resiliencia se basa en la capacidad de liderazgo y en la habilidad de motivar a los demás a seguir adelante. En dodécimo lugar, la mujer fuerte era una luchadora. No se dejó vencer por los engaños, mentiras y decepciones de la vida. En cambio, luchó con fuerza y determinación para superar cada obstáculo en su camino. La resiliencia se basa en la capacidad de luchar por lo que se quiere y de no rendirse ante las dificultades. En resumen, la mujer fuerte es un ejemplo de resiliencia en su máxima expresión.